La cárcel del temor. Cuando escogí el tema de esta novela, yo fui la primera en preguntarme por qué la violencia doméstica. Ese es un tema doloroso y tal vez a algunas personas les parezca escabroso. No obstante, no podemos permanecer pasivos ante ese flagelo social. Mis lectores me conocen y saben que soy audaz. A través del oficio de escritora he podido manifestar mi visión del mundo. Es un compromiso ineludible tratar de hacer un llamado a la conciencia de los lectores para mejorar el panorama social. Esa tarea no es fácil.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 Sin su colaboración no hubiera sido posible esta hora. En días pasados leí una novela de un magnífico escritor checo. Sin embargo, que con un sabor amargo, ya que en dicha novela todos los personajes se enfermaban gravemente y morían o tenían accidentes. Y, hasta, y para colmo hasta el perrito murió les cuento esto porque en mis novelas hay un factor común la esperanza y no es que no sea realista lo soy soy una mujer realista pero también creo en la magia de los milagros por muy tortuoso que sea el tema siempre hay un lugar para la esperanza pues hay una realidad alternativa es un asunto de control y elección Es la decisión de ser felices porque la felicidad, amigos, es un camino que se recorre día a día. A pesar de los problemas e inconvenientes, podemos ser felices en medio de los escombros, de la devastación y el desastre. Hay tesoros ocultos como el amor, la amistad y la solidaridad. Gracias.